Soy Francisca Becerra, directora del Laboratorio de Análisis Clínicos y Agua... ...aquí en San Pedro de Alcántara, en la calle Pizarro... ...soy farmacéutica, experta en análisis clínicos, ...experta en toxicología, ADN y análisis de agua... Eh, ...nuestro laboratorio está abierto desde 1985... ...prestamos servicio a la población de San Pedro de Alcántara... ...también estamos en Menalmádena, en Marbella, en Clínica Premium... ...en San Pedro, servicio médico 24 horas y en Estepona... ...en Calle Andalucía, de Andalucía... ...este es un laboratorio multidisciplinar... ...hacemos desde sim un simple análisis de glucosa... ...colesterol, coagulación... ...hasta pruebas de paternidad, intolerancias alimentarias... ...marcadores tumorales, hepatitis, sida... ...y también trabajamos con muchas comunidades... ...para análisis de piscinas y de aljibes... ...este es un laboratorio fundamenta fundamentalmente femenino... ...aquí trabajamos nueve mujeres... Eh, ...cinco son bióloga, una farmacéutica que soy yo... ...y las técnicas del laboratorio y una administrativa... ...estamos al servicio de San Pedro de Alcántara... y de toda la costa, tenemos aparatos de última tecnología... ...y en el día podemos hacer o incluso en una mañana... ...un análisis urgente de lo más completo... ...y quiero aprovechar esta ocasión... ...para felicitar a todos los sanpedreños en su fiesta... Quiero que estos días olvidéis de vuestro trabajo, que seáis muy felices, que os reunáis con vuestros amigos, con la familia, porque la alegría tiene que nacer del corazón y tenéis que divertiros mucho. Así que feliz feria.